¿Qué tal, amigos y amigas del cannabis? Como veis, hoy tenemos una ardua labor por delante de nosotros. Nos ha tocado hacer de miembros del jurado de la Secret Cup Vizcaya en esta streaming versión de 2020, dada las consecuencias de la pandemia que nos imposibilita el desplazamiento masivo. Así que hoy vamos a, a trabajar y a darle duro y fuerte a, a esta carta que tenemos hoy por delante de nosotros, que a priori presenta muy bien. Como veis, tenemos 28 muestras, todas ellas... Por lo que hemos visto en este primer ojeo que hemos hecho, están muy bien cultivadas. La verdad que debo reconocer que es una de las copas de más nivel... En las que he podido estar como formando parte como miembro del jurado. Están muy bien acabadas todas. Eh, hemos visto líneas típicas americanas que están ahora de moda, de Kush, derivadas del curs, no cookies. Eh, también hemos visto eh, algo de, de gelato, eh, por lo menos por las tonalidades que vamos viendo. Eh, cosas de tangy también, hemos visto varias cosas cítricas, eh, cosas dulcecitas de, de tipo afgana, sweet, al eh, estilo black, domina y cosas así, con, con hibridaciones de black. ...y un toque así muy sativo de un par de muestras que hemos visto de estilo Hayes ...y también por cierto una muestra que parece que toda la pinta puede ser que sea de Moby Dick o similar... ...así que tenemos un amplio purpurri delante de nosotros para degustar en el día de hoy y en fin... ...ahora si os parece vamos al lío y vamos a pegarle y a el diente a estas variedades... ...primero lo que vamos a hacer va a ser un muestreo a ojeo... ...vamos a ver el acabado final de todas las variedades y así que podremos descartar dos de los aspectos... ...que es el aspecto en sí y la resina porque nos piden, como veis aquí tenemos la hoja de evaluación, nos piden aspecto, olor, resina, sabor y efecto. Entonces con esta primera visualización el aspecto y la resina la vamos a poder concretar, eh, seguidamente haremos el aroma y luego ya empezaremos con la carta individual de cada una para ya poder apreciar el sabor y el efecto que tiene cada variedad. Esto se hace sobre todo para descartes iniciales y centrarnos más en las que veamos mejor acabadas porque en sí lo que debemos de buscar como juez, no es que nos guste más una hierba u otra, sino que todos los aspectos a valorar sean lo más perfectos posible. Tenemos de ver, eh, escoger en sí la muestra que mejor acabada esté en todos los campos que nos den a puntuar, ¿vale? Este es el objetivo. Así que vamos allá, venga. Vale. nivel. Cemento.com. Este abuela Hein, ¿no? Es moradí. Cemento.com. Verán talleres de cultivo. También habrán, pues, eh, talleres de extracciones, habrán talleres gastronómicos, ojo al dato, y sobre todo también bañados con muy buena música, seguro. Así que no lo podéis perder, ¿eh? Acordaos que tenéis que ir el sábado 28 en la SecretCatVizcaya.com, recordaos, ¿eh? Y mira, qué muestrecitas, cómo huele. y qué color más moradito, Dios mío. Esto... Mmm, vamos allá, vamos allá, venga. Qué quinta más bonita. caerles con cookies o similar están todas súper bien acabadas como se nota que el aburrimiento de la cuarentena ha hecho que intensifiquéis la atención a vuestras niñas ¿eh? porque está todo súper bien súper bien acabado unos aromas bestiales resina no te quiero ni contar hay que abrirla, como veis, las flores interesa que la abramos por dentro y ver también cómo tiene resina, con una lupa mínimo de 30 aumentos, ¿eh? porque si no, no lo veremos bien. Y hay que ver eh, la gota, si está bien formada, la cantidad de tricomas que tiene, que esté bien madurada, que esté... depende ya también a gustos. ¿eh? Hay gente que le gusta más transparente, otros más translúcido y otros ambarino. A mí me gusta que sea translúcido y que empiece algunas en ambar, pero nada, lo, lo justo un color lechoso, es un color lechoso lo que tiene que tener, en vez de no, es, no es un color transparente, ¿vale? Tiene que ser un color lecho lechosete. Los colores transparentes aún no están. un uh, color atanji, esto huele a cítrico, que, que no es. Oh, qué viene acabado, Hay gente que, que, el, que los aromas depende también, es muy subjetivo, hay gente que las notas cítricas de la tanji le tiran para atrás, otros que les empalaga más las tocas eh, las notas incensadas de, de los Geis y de las yageres, esas variedades, esos fenotipos que salen tan incensados, Mira la resina que tiene este tío Joder, Uf, presencia, tío. Qué nivel, nano, te lo juro, eh. Hostia, huele a hey, Nano, y es mora, tío. Qué pinta más bonita tiene, tío. Y antes de finalizar con las últimas muestras que nos quedan ya por Qatar, recordaros que el sábado 28 lo podéis seguir todo online, de forma directa, a través de la página oficial de la puntocom. Nos vemos.